Agregó Arias que esto forma parte de los diferentes operativos que realiza la institución en diferentes sectores y municipios de la provincia de Duarte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.